Contundente mensaje de Karina, ante el video del Kun Agüero gritando traidora. Al grito de para voz traidora, el Kun Agüero desencadenó nuevos rumores sobre el final de su relación con Karina la princesita. El futbolista se encontraba junto a sus colegas Nicolás Otamendi y Willi Caballero en el festejo por el campeonato del Manchester City cuando decidió hablar a la cámara y mientras cantaba el tema Bella, The Wolf Line, lanzó esas controvertidas. El extraño momento fue registrado por la cámara de Otamendi, quien decidió subir el video a Instagram Stories y pese a que lo borró, Muchos de sus seguidores se hicieron eco del clip y lo viralizaron en las redes. Así fue como Karina se enteró de las palabras de su ex y salió a responderle. El primer mensaje fue una historia en donde aseguraba, voz mujer. Te mereces que alguien te llame por tu nombre y no con insultos que muestran más su cobardía que tus defectos. Un putazo lo habla de lo insignificante que es ese hombre. No habla de vos, habla de él. Que te respeten. Más tarde publicó otra imagen en donde habló de las personas que te aconsejan qué hacer con tu vida. No te dejes influenciar por nadie. Acordate de Eva. Si escuchas el consejo de la víbora es sabido que te vas a equivocar. Luego, y en sintonía con ese último mensaje. La princesita realizó un posteo en su cuenta de Instagram con una foto en donde se la ve feliz navegando en un barco. Creando vos tu propio camino. Eligiendo ir hacia lo que te hace feliz, hacia lo que te da paz. Hacia la tranquilidad de saber, que no es ese o es malo barra ni egoísta por ser auténtico y hacer lo que te hace bien. Hacia donde puedas respirar por completo y ya no de a poco por estar mal en lugares donde no puedes crecer. X cool la vida se pasa y no hay mejor elección, que decidir ser la mejor versión de nosotros mismos elevados a la mayor potencia posible, acotó en el epígrafe de la imagen.